Buenas, ¿cómo están? Soy Patricio Díaz, baterista. Bueno, Patricio Díaz soy yo, <ríe> soy baterista, eh, soy músico, vivo aquí en Panamá, soy de Argentina, pero vivo aquí hace unos 10 años, así que ese soy yo. Bueno, yo comencé como casi todos los bateristas en la cocina de, de mi abuela o de mi mamá, con las ollas y todo, todos los implementos. Tuve una formación musical básica en la escuela y a los 11 años comencé a tocar batería, pedí una batería de regalo y ahí comencé a estudiar con profesores. Y mi formación básicamente es con profesores particulares, diferentes, de diferentes estilos y bueno, eh, me he dedicado, apenas terminé la secundaria, a trabajar en... en el ámbito musical, eh, así que bueno, me he dedicado a hacer sesiones eh, de, tanto en vivo como en grabación, eh, en estudio y bueno, eh, eso ha sido mi trabajo hasta el día de hoy bueno, eh, eso fue un proceso Largo porque yo empecé, como dije, a los 11 años, y bueno, ya a los 13 tenía una banda, a los 14 ya estábamos tocando en vivo, pero todavía no sabía que quería hacer batería, o sea, tocaba batería y demás. Pero bueno, cuando se fue acercando el final de la escuela secundaria, decidí que quería hacer eso de, de mi vida, ¿no? Yo ya a los 16 empecé a dar clases de batería, y bueno, eh, cuando terminé la escuela me lo tomé en serio, o sea, como que dije, bueno, ahora sí eh, Armamos una sala de ensayo y ahí ya tomé la decisión de que eso iba a ser a lo que me iba a, a, lo que me iba a dedicar, ¿no? A la música, pero dentro de lo que es la parte percusiva y baterística. Bueno, eh, yo no soy, digamos, un gran... Eh, así... Eh, de que... Me fijo tanto, tanto en las marcas y demás. Pero bueno, eh, yo tengo una Ludwig eh, y es con la que trabajo. Pero eh, me gusta mucho las baterías Yamaha. Sobre todo lo que son los cerrajes, lo que son los fierros, los stands, digamos. Tiene una calidad muy buena. Y después eh, creo que es importante ver la madera, el tipo de madera que tiene la batería, ¿no? Si es Maple, creo que es muy buena. Si es Maple. Puedes lograr un muy buen sonido, por ejemplo, para grabación en estudios. Después, bueno, yo me guío más por el dicho, como dice, ¿no? El dicho que dice es eh, el indio, no la flecha, ¿no? Entonces, es importante estudiar y, y, bueno, después lo demás va a venir. Ya te vas a ir dando cuenta que es lo que más necesitas. Bueno, más que nada, yo me guío por la medida. Eh, yo uso unos 5A, generalmente, y de punta de madera. Ahora aquí están como bastante, se han, se han acabado, eh, porque se ve que los usan mucho. Estos son muy grandes. <ríe> Pero bueno, yo uso más que nada los 5A. Y punta de madera. ¿Por qué punta de madera? Porque a veces la punta de plástico se, se sale, ¿no? Entonces la punta de madera dura un poco más, algo más así. La marca, bueno, tu tú... ProMark muy buena también, eso es lo que yo utilizo. Sobre todo por el, el peso, cómo reacciona la batería con el peso. ¿no? He probado los 5B también, pero creo que, que tiene demasiado peso y ya uno tiene el peso en la mano. ¿no? Así que bueno, el instrumento reacciona diferente de acuerdo al, al, al peso y al material. Bueno, el tipo de cuero es muy importante. De hecho vos puedes tener una batería económica. Eh, que no sea de tan de gran calidad pero si tenés buenos cueros y si la sabes afinar bien entonces vas a lograr un buen sonido así que de hecho puedes por ejemplo utilizar medidas chicas pero usar un cuero que sea oscuro que sea por ejemplo un remo un, un ebony strike. puedes usar utilizar algo así y lograr un sonido grave por ejemplo en una medida chica que es lo que yo hago con mi bombo no mi 16 aquí tenemos un ebony ambassador yo generalmente uso el, el ebony strike. con esto logras sonidos un poquito más oscuros a mí me gusta más ese tipo de sonido luego tendrás eh, si quieres algo que cante más eh, puedes usar arenados ya o sea, los blancos puedes usar clear para también que, que cante lindo así que eso lo eliges tú y tienes que pasarte un buen tiempo afinándola y buscando tu sonido Bueno, eh, mi consejo es que si realmente les gusta, que lo hagan, porque no tengan miedo. O sea, eh, eso de que dicen, no, tenés que buscarte algo para que poder vivir y entonces hacerlo de la batería. Eso es mentira, porque yo he trabajado siempre eso toda la vida y, y acá estoy y, y ten, vivo en mi casa solo. O sea, no. bueno, tengo mi familia y bueno, puedo hacer <ríe> un trabajo normal como cualquier otro. Solo que hay que dedicarse eh, seriamente a eso, ¿no? Hay que dedicarle horas de... Estudio. quizás después de varios años de, de haberlo desarrollado ya puedes como que bajarle un poco las horas pero siempre hay que seguir siempre hay que seguir eh, preparándose así que mi consejo es que no tengan miedo que se preparen bien que busquen eh, la gente que los pueda ayudar que los pueda guiar es eh, decir eh, profesor eh, cada uno elige su camino no puedes ir a un conservatorio pero yo siempre recomiendo que, que tomen eh, consejo y estudien con algún profesor particular también porque ahí pueden ir directo al punto de lo que ustedes quieren desarrollar ¿sí? así que ese sería mi consejo no tengan miedo y adelante